Hola, Teresa, soy Carmelita Misionera y hace cuatro años que trabajo aquí. Bueno, trabajamos según abajo o arriba, depende, yo casi siempre cuando está desordenado subo yo a arreglarlo. Y se hacen los paquetes para enviarlos o buscarlos para las oficinas, pues que estén ordenados para que se puedan encontrar pronto.